haciendo agua ante una, un bloque en el poder que se digamos que, que tenía la hegemonía a principios de los noventas, que ha venido perdiendo adhesión, es que ellos ya no hayan más que hacer y frente a, esta, a este cuestionamiento de la ciudadanía, a esta falta de liderazgo también, la única respuesta que tienen es mayor represión y reprimir a quienes, a los sectores organizados, a los dirigentes, a aquellos que efectivamente hoy día estamos convocando a las mayorías, a movilizarse por cambios estructurales, no más FP, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, la educación, y un sinfín de cosas, digamos, el, el derecho a nosotras las mujeres también que tenemos hoy día y que estamos siendo pisoteadas por este Estado. Lo que nos pasó en 2013 con Michelle Bachelet, que prometió educación pública, gratuita de calidad, fue un engaño. Y nosotros como ministro estudiantil nos quedamos en silencio. Eso no puede ocurrir nuestra tarea como asamblea es denunciar cómo las reformas educacionales que hoy en día se están tramitando no son la solución no están respondiendo a las demandas que hemos posicionado históricamente como asamblea como movimiento estudiantil es por eso que principalmente hoy venimos a denunciar el estado en el cual se encuentran nuestros establecimientos educacionales, hoy tenemos carencia en términos de infraestructura, tenemos situación de precariedad en la mayoría de los colegios de periferia tenemos compañeros y compañeros que tienen ratones a la interna de sus cocinas y comedores y es por eso que nos parece insólito porque sabemos quiénes son, sabemos quiénes son las personas, los reconocemos, son la misma clase política corrupta la que es responsable de esta situación, son la misma clase política corrupta la que hoy en día no ha sido capaz de responder al movimiento estudiantil y es más ha aplicado medidas represivas para todos los estudiantes de base que hoy son activos en el movimiento estudiantil Hoy día al Mineduca hace dos meses le presentamos una propuesta de indicaciones para hacer una reforma de educación superior y de parte de ellos no hemos tenido ninguna respuesta. Hoy día, si hoy día se vota ese mismo proyecto en la Cámara de Diputados en la Comisión de Educación, se va a dar una señal política por parte de este gobierno y de todos los parlamentarios que están en esa, en esa Cámara, en particular Camila Vallejo y Uribe. Jackson, de votar un proyecto que está a espaldas del pueblo chileno, a espaldas del movimiento estudiantil Nosotros hacemos un llamado a que ellos posterguen esa votación Y que efectivamente se recojan las demandas del movimiento estudiantil Nosotros hacemos un llamado a todas las familias, a toda la ciudadanía que se movilice porque el problema de la educación no es solamente un problema de los estudiantes universitarios o secundarios. Es un problema que afecta a todos los chilenos y chilenas. En unos años más, sus hijos probablemente estudien en la educación superior y van a tener que endeudarse. En 2011 nos movilizamos cuando habían solo 400.000 estudiantes endeudados. Hoy día hay más de un millón de estudiantes endeudados. Es decir, se ha agudizado la deuda. Eso va a seguir pasando si hoy día nosotros no nos movilizamos y la ciudadanía y el pueblo chileno plantea los puntos sobre la mesa que quieren la educación superior. Eh, nosotros estamos convencidos que hay que reconstruir un movimiento social por la educación que este movimiento debe unir a los distintos actores y que tenemos que juntos empujar por los cambios reales en educación que no se han producido en este periodo. Nosotros somos categóricos y compartimos esa visión con los estudiantes de la CONFECH en términos de que lo que ha habido en Chile ha sido un maquillaje al modelo de mercado, pero no un cambio al modelo de mercado en educación. Y Chile no necesita mejorar el mercado, Chile necesita votar al mercado de la educación. Yo creo que deberían converger todos los movimientos sociales en una gran demanda por restitución de derechos sociales. La lucha por el agua, la lucha por la defensa del medio ambiente, que próximamente va a haber una gran movilización también. La lucha por el derecho a la vivienda digna, la lucha por la educación, por la previsión. Son todas luchas legítimas que los chilenos habíamos conquistado. habíamos conquistado hace algunos años atrás y que desgraciadamente nos fueron arrebatadas bajo la dictadura, pero que sin embargo en estos últimos 26 años han sido no solamente... Eh, no escuchadas, sino que han sido consolidadas, perfeccionadas para mantenerla en el tiempo, y eso es lo grave. Culeado, ladrones, para, para lo único que sirve es para robar, weón, bueno, devuelvan los millones que se robaron, acosculeados, abusadores de mierda, abusadores, ladrones de mierda. Así se ha